A todos! bienvenidos a mi canal, soy Sleepyntoral, hola a todos Seguimos con Pokémon Luna, Nuzlocke Y vamos, vamos, primero, primero, primero que nada Vamos a quitarle el, el pico afilado O sea, el objeto que tiene el hombre este, Anto Vamos a cambiarlo por fitostal. Aquí Lleva pico afilado, vale, se lo quitamos, sí, ok Y a partir de ahora Anto puede utilizar el fitostal. Bueno, recordarles, primero que nada, mientras vamos a entrar en el túnel Dicklet y vamos hacia allá, eh, que tenemos un sorteo de los mil suscriptores, que lo dejaré aquí arriba, a la derecha, como siempre. A ver qué tú me dices, no me das nada. Te puse la X. Para, para, para. Venga. Uy. A ver, orden de los Pokémon. Y por supuesto, si está activado o no, sí. Pokémon A ver, Carla es la que menos tiene. Sí, correcto. Bueno, eh, nueva ruta. Por lo tanto, nuevo Pokémon. Vamos a guardar que siempre se me olvida. Antes de empezar. Y empezamos la aventura. ¿Eh? Ahí está Mayla. Colota Ever. ¡Anda! ¡Si eres tú, es la pintora. Este túnel no es moco de pavo, ¿sabes? Está repleto de diglet con muy malas pulgas. Un entrenador normal no podría hacer nada contra ellos. Dime, ¿cómo va tu recorrido insular? Enséñame los cristales que has conseguido. Vaya, esto está muy bien, es la pintora. Está realmente bien. Veo que tú también has superado la prueba de Lulu. Creo que ya nos toca combatir a ti y a mí. Seguro que con tu capacidad podrás atravesar el túnel sin problemas. Una vez pasado el túnel de Iglet, llegas a Ciudad Coniconi. Allí está mi tienda, o sea, que nos vemos cuando llegues, ¿vale? Pero si te quedas aquí, ¿qué me estás contando? Pokémon de ruta, Pokémon de ruta, Pokémon de ruta. Y es un... Zubat. So Zubat. So bueno, vamos a utilizar una fin... No, vamos a usar niebla clara que no se lo va a cargar ni de coña Y le voy a ir bajando poquito a poco No, <ríe> no lo voy a ir bajando poquito a poco nada Me está tomando un poquito las narices No, va a pedir ayuda, tío Otro suban Bueno, vamos a cargarnos al hembra <risas> Nitrocarga A suba de hembra Oh, estoy confuso No, Carla, no te mates Que me van a usar rayo confuso los dos ahora Eh. Bullying contra Carla No, no, no Toma Cárgatelo, cárgatelo Eso Y es más rápido ahora, toma un 2 por one. Ataque ala. <ríe> Menos mal que no cambia tanto. <ríe> Cuerpo llama, se quema. Toma. Toma. Toma su bota. Vamos a usar niebla clara otra vez contra Subat. No se lo carga, baja un poquito ahora con la quemadura Y ya está, yo creo que ahora lo puedo capturar Y si no, se muere A la porra Ocaso Gol Dice, es más fácil capturar Pokémon salvajes por la noche o lugares oscuros Como esta cueva Venga Toma. Venga, vamos a poner un nombre. Bueno, a elegirlo. Venga, yo creo que tengo el nombre. Ta ta ta ta Venga. Sí. <coughs> el nombre. Será... Sax... Epa... Game... Place... Plus, no, Place. <ríe> Sax... Gameplays? Ok. Sake, eres un subat Yo pensaba que cuando me era una cosa de Diglett lo primero que me iba a salir era un Digle, Pero bueno, sorpresa, te da la vida vamos a... <coughs> vamos a cuidar un poquito a Carla Bueno, no sé si, si vamos a proseguir Vamos por aquí mismo Aquí tiene que haber algún objeto, por narices Bueno, hay un entrenador, venga, hola si los Pokémon son muy útiles tanto para excavar túneles como para combatir A que sí, a que sí Eso lo decía yo Y eso lo decía mi padre <ríe> Operario Moncho Hola Moncho ¿Qué pasó? Un Digler, ¿no? Y yo con Carla, fíjate tú <ríe> Un Pokémon de tipo fuego Mira, me vas a usar un ataque de tipo tierra Así que te voy a... Troleado un pisco. Voy a meter a a Anto. Mmm, sí. Jajaja. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja. Y te aprovecho y y vamos a ver cómo es el ataque de Ma Megatón Floral. Megatón floral, golpe bajo ¡Ah! Aún se envuelve en un halo ah, de poder Z De la fuerza del poder Z ¡Megatón floral! ¡Uy! Todo florecido Y al final forman una flor Está guay Anto al 31 Cada vez más cerquita de convertirse en un ahí. Carla al 28 Que no va a evolucionar Mi Pokémon Es muy fuerte, pero los tuyos más No lo entiendo Si soy solo un operario Ay Mira, vamos a poner el objeto y vamos a quitar a Carla de la primera ¿Vale? Porque... ¿O oh, caso gol? Sí ¿Qué caso gol? Vamos a quitar a Carla Vamos a meter Ter, ter, ter, ter, ter, ter A Rocío a Ani. Vale, están colocados bien Vamos a ver qué más hay por aquí Yo sigo pulsando A <ríe> Porque estoy convencido de que aquí hay objetos Vale Llegaríamos hasta aquí al final Entonces vamos a ir por el otro lado Combatito que vamos a huir. Seguro. Sí, otro subat. Es Está plagado de subat. Carajo. Así ah, contra. Vamos a usar repelente. ¡Oh, Rocío! Ya eres un wisiwasy enorme. Venga. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Lo cuaslo? ¿Ah? No me dejaba escapar Mira tú eh, Lo que faltaba ahora Esto... Mm, repelente aquí Venga, pues hay unos repelentes Este hay que luchar contra este, no Veo que tú también dominas el poder Z Comprobemos cuál de los dos controla el mejor entrenador eh, El mejor entrenador Pero antes deberás vencer a todos los entrenadores de este túnel Vale Vamos a ver si a todos los entrenadores de este túnel Vale, por aquí a Tauros ¿Piedra fuego? No, no me va a servir mucho por el momento Eh, sí Pero vamos a bajarnos del Tauros Que no controlo mucho Uf, data Ever. Uf. Gracias a Mayla, por fin hemos conseguido progresar un poco. Ah, Lola. Somos miembros de la Fundación Ever. Trabajamos por, por la preservación de las especies Pokémon. Ah, bueno, es un hombre. Parece que el Team School estaba detrás del, del aumento descontrolado en la del aumento descontrolado en la población de Diglett. Los Deltine Skull son un grupo de vagos y maleantes que se divierten incordiando a los entrenadores y a los Pokémon. Vamos, lo que se dice una panda de gamberros. Los Diglett se desplazan por una red de túneles que tardan años en excavar. Por eso debemos asegurarnos de que puedan seguir utilizándolos sin riesgo de que los ataquen otros Pokémon. Todavía quedan bastantes Diglett cerca de la superficie. Ten cuidado por donde pisas. Adiós, majetes A que no puedo ir <ríe> Mira, objeto Hyper Potion A ver qué hay por aquí, qué hay por aquí <ríe> vamos a asustarle, venga Toma Dice Uno tiene que aprender a controlar su fuerza Si no, no se pueden hacer bien las cosas muy bien Sabio consejo Del operario Pancho A ver Pancho ¿Con qué me sorprendes tú? Con un macho. Bien Rocío Arroz de las canarias Venga A ver Rocío Conviértete en un super banco La bestia de los mares en... Mira, voy a usar Acuaro. Porque sí. Movimiento sísmico. ¡Nyuh! Me mando para el quinto coño. <ríe> qué fuerte. Y vamos a usar Poder Z. Y metemos aquí Hidro, hidros, eh, HidroVortis Avisal. Venga. Cárgatelo. No es que sea súper eficaz ni nada, pero los poderes Z son chungos de parar. Y más con unos niveles tan altos. Tu poder no tiene mesura. Qué culto, eh. Qué culto. Tiene un lenguaje, tiene un vocabulario. El muchacho. Muy culto. Me gusta. Vamos a meter a Ani. ¿Ves? Anis podía haber sido buena también contra este. Mira, una célula de cigarre. Otro repelente. Sí, no quiero estar luchando, gracias. Uf, los esculeros. O los porculeros, porque otra cosa también que sí dan mucho por culo. Dice... ¡Ay! ¡Ay, qué desastre! Estaba yo pasándome los pi pirata con unos tickles y unos tickles me rodearon y me han dado una tunda. ¿Y de dónde vendrá la palabra tunda? Será pues del ruido que hacen las toñas que me daban. Llevo un mosqueo encima que ahora quiero ser yo quien les dé una tunda a alguien. Y ya que has sido suficientemente tonto como para parecer, tú te la vas a comer. la Pintora, o sea, me conoce. Hola Tilo. Me estaba preguntando con quién se los, te lo estarías pasando también bien. Y va, y, es, y es el tiene school. Oye tú, nos saludas así. A ver si te cree el más chulo de aquí. Venga, vamos a pelear contra él. Como digo yo, el Macarra. Macarrilla, Macarrón. Recluta del teen school y la, rec la recluta y el recluta. Eh, te desafían, ¿vale? Aunque la otra no habla mucho. Coño, Fomantis. Uf, cuidadito con Annie, ¿eh? Mm, yo creo que lo aguanta igual. Mira, vamos a aprovechar. Vamos a usar. Espérate, zumbido tenía menos. 90. Cualquiera de estos dos va a venir bien. Ahora quiero... Y de drenaje. Un poco fija. Claro, porque es veneno también. Buf. Venga. No, no he visto todavía zumbido. Vamos a usar el Alfomantis. Con un poco de miedo de lo que puede pasar con... Con Salandis. A ver qué pasa. Cárgatelo, por favor. No. Bien. Eso, ataca a Pikachu. <ríe> ataca a Pikachu, hombre. Y vamos a cambiar, vamos a meter a Dakorita. que me veo el ataque de veneno ya contra contra Ani venga tilo que tu Pikachu es la bomba Dios lo batisín, eh, pero rapidísimo toma ya no puedo usar más el ataque tipo de veneno <risas> y te voy a usar una... un golpe bajo porque sé que vas a atacar Toma ¿Qué le pareció? Dice, uff Si ya lo decía Uff, si ya lo decía Polvo eres y en polvo te convertirás Igual el polvo que me acabo de tragar No me la puedo ni No puedo ni parpadear Cutre me llaman cuando no quieren opinar Tienen sus cosillas Nada, vamos a cuidar un poquito de la corita y proseguimos. No os poseéis. Ya nos, lo, nos las cobraremos la próxima vez. No es que queramos ser los amos del mundo ni nada de eso. Pero somos peña seria. Venga, que se corre el aire. <risa> el pintora, cuánto cuando combato contigo es como si mis Pokémon estuvieran más tranquilos. Eres un gran enterador y te voy a dar esto Un éter máximo Es un ether máximo, con esto puedes recuperar todos los PP del movimiento que quieras Venga, vamos a pasarlo bien con los tigles Este es más feliz Ah, no no, no, no, por aquí no se va Y por aquí se sale Así que mmm, vamos a seguir por la cuevita por la cuevita, mi niño Vamos por aquí Uf, un Diglett Diglett No No vamos a usar más repelente Ven Diglett, te estoy esperando Ven, ven, ven Ven, ven, ven Así, así Así me gusta Me hace caso los Pokémon <ríe> Los Pokémon salvajes me hacen un caso que te cagas A ver, Annie Uf, otra vez un problema Que Diglett es tipo acero, coño que parece que no aprendo Nada, venga Vamos a meter a... a... a... Eli West, Que no ha salido en todo el episodio Por lo grande que es la leche otro oh, lo que me ha quitado qué miedo eh... Demolición directamente Que ni poder Z ni nada Uy, ya me lo manchó Chao Diglett Nos vimos Venga, vamos a jugar un poquito con él Y seguimos con la aventura Vamos a ver Por aquí hay algún operario Aquí no se puede hacer nada todavía A ver, venga, vamos a luchar contra él ¿Y qué Pokémon vamos a usar? Yo creo que tanto ya me encanto. Yukang. Entra poco evolucionarás. Hola. Dice. Cabo un hoyo. <risa> cabo un hoyo. Yo cabo, tú cabes. Operario José te desafía. Tiene dos Pokémon. Estás mejorando la cosa. Rojenrola. Y si tiene cuerpo... Si tiene robustez, creo que no le va a ser de mucho. Bueno, vamos a hacerlo. Si tiene robustez, pues nada, me caigo. No, no tiene robustez. Bien. Bien. Mood break. No, quédate tanto. Y vamos a usar otra vez el poder Z, que me gustó. Venganza, te vas a venga mucho, <risas> megatón floral. Está tranquilita ahí el burrillo en el prado, ese sasca. <risas> Toma ya. Chamo Bray. Si sí se hace. Mi hoyo es el escondite perfecto contra buzones como a tú. <ríe> Me prefiero ahorrar el comentario. Bueno, vamos hasta donde estaba el karateka. Vamos para allá. Ahorrar un piquito vidrio, ¿no? Venga, vamos a luchar contra él. Tenemos a Anto al primero, que yo creo que basta y sobra. Muy bien, parece que ha salido doloroso de todos los enfrentamientos. Enfrentémonos tú y yo, pues. Demuéstrame tus habilidades con el poder Z. Comprobemos quién tiene mayor dominio. ¿Estás preparado para llevar a tu, tu poder Z hasta el límite? No lo sabes, mire. Eso es justo lo que, me, lo que quería oír. Mi poder Z no tiene rival. En nada sabremos quién es el verdadero maestro del poder Z. Ojito y cuidado, que tiene un poder Z. Es decir, como me lo use, me mata alguno de mis Pokémon. Y tiene un solo Pokémon. Tiene a Hariyama. ¡Mierda! Pues tiene el poder Z de la, de la lucha. Vale, pues ya sé qué hacer. Vamos a sacar a Takorita. No. Me cago en la otra. <risa> bueno, vamos a usar a Annie. Palmeo. Hijo de. Ya me cago en todo. Qué mala suerte. Beso drenaje. Palmeo. Yo creo que con otro beso drenaje lo mato, pero. Bien, bien. Así me gusta. Así me gusta Ani. Super Ani. super Ani. La chiquitito que es Ani. Y lo grande que es Arillano. Y la tunda que le pega. Dacorita al 30. Muy bien. al 29. No hay necesidad de hacer más comparaciones. Lo que tú digas. Vamos a cuidar un poco de, de Dacorita ¿O oh, no de Ani? Y me voy al centro Pokémon a curarlos, porque están un poquito tocados, ¿eh? Sobre todo la colita ahora mismo está hecha polvo, ¿vale? Entonces, vamos hasta el centro Pokémon. Dice, no puede ser, tus habilidades superan las mías con creces. Respeto mucho eh, a los entrenadores capaces de aprovechar el poder Z al máximo. Acepta esto. Revi oh, joder. No me hace falta, gracias, de todas maneras. Hay muchos más entrenadores repartidos por la Lola dispuestos a medir sus habilidades con el poder Z Si tú también quieres saber hasta dónde puedes llegar, encuéntralos a todos Hasta con todos Vamos a otro Pokémon, si ¿sí? ya estamos aquí Bueno, ya estamos al final del túnel Vamos a salir Ruta 9, o sea, aquí también hay un Pokémon de ruta Pero no sé si capturaslo ahora o más tarde En algún otro momento ¿Esto qué es? Prohibido el combate y el contacto visual ¿Y el contacto visual? ¿Esto qué es? Me <ríe> a entrar aquí y a ver qué es ¡uh! Una comisaría Snubbull Si no te urge mucho ¿Podrías volver luego? ¿Me pillas ahora en mi descanso? Eh, yo no voy a hablar contigo Entrometido Si en algún momento te pierdes Consulta tu mapa ¿Es una herramienta...? Perdón, ¿cómo te lo Valiosísima. Sí, el mapa dónde está. ¿Y tú por qué dices que venga en otro momento? Snap, snap. Qué rarote. Bueno, aquí voy a tener una lucha contra un policía. Pues bueno. Como cada un par de minutos todavía por acabar. Vamos a aprovechar. Y voy a entrar un momentito en el porqué resort, porque quiero comentarles que he estado, por supuesto, eh, cogiendo más Pokémon, poniéndonos en la caja de solamente fuera del Nooblock. Y ya puedo desarrollar el callo. Además, yo desarrollar el callo, que mal suena eso. Además vino un Shelder aquí. De este paso seguro que se queda en tu, en tu Resort, Chachi. Pásate de nuevo por aquí mañana a ver si es verdad. Con un poco de suerte, este hombre se haga con nosotros. Y aquí hay vallas para coger. Yuhu. Vamos a meter más vallas. A ver, más valla tomate y si vuela, ¿no? Pues ya tengo unas cuantas ahí. Vamos a meter una valla ango. Y de las que menos tenga. La cuacu y esta. Confirmamos. Venga. Y vamos a mejorar el Resort Primero, ya teníamos esta A nivel 2 Esta la tenemos al nivel 1 La podemos subir a nivel 2 Y por, podemos coger Calle Aventura se construye un resort para que tus Pokémon disfruten expl Explorando una cueva Donde además podrán encontrar un montón de objetos Esto me viene muy bien para el Nuzlo Así que, venga Chachi, Las obras comenzaron enseguida Construyemelo ¿Qué? ¿Te gusta? Como había una gran cueva, la he dispuesto de forma para que se puedan emprender expediciones. Estoy seguro de que los Pokémon se divertirán un montón explorando su interior. Toca el cartel para indicarme qué ruta quieres emprender. Si los Pokémon encuentran algún objeto durante la expedición, lo mantendrán en el cofre, lo meterán en el cofre que está en el medio de la sala. Los Pokémon parecen entusiasmados. Sigue así. Venga. ¿Qué ruta deberían seguir las expediciones? Dice, en busca de tus fragmentos misteriosos. Confirmamos, que no me da la ilusión a elegir. Miren <risas> que comienza la exploración de la cueva. Ojalá te, te reporte un buen botín. Ah, adiós chiquillos. Y aquí que dice, elige un número de boqueabas que quieres meter. Eh. Cinco de estas nada más. No, ni cinco. No, una. <risas> Gracias. Chachi, los Pokémon que se van. Que se van a llevar un buen alegrón. Seguro que ahora eh, partirán de aventuras con mucha más ilusión todavía. Se ha duplicado la velocidad, los Pokémon realizan su expedición. Vale. Ah, vale. Ok, me acabo de dar cuenta ahora. Bien, pues nada, vamos a este. Y vamos a mejorarlo también. Esto al 3, me parece correcto. Dios, como que caben más Pokémon y tal, ¿no? El árbol que ha crecido tanto que va a ser todavía más, más fructífero si cabe. Además, ¿no te pica la curiosidad de saber por qué, por qué Pokémon salvajes vendrían a visitarte? Y los Pokémon también parece haberle mucha, hacerle mucha discusión a este cambio. Gracias por tu ayuda. Bueno, alguna va a caer. Entonces ya no se puede expandir más, ¿no? Sí, ya no se puede expandir más. Pero este sí. El caído brote sí. Ahora tendría dos brotes... Dos... Dos partes para poder plantar Así que sí, venga Ok 12 vallas a la vez en vez de seis Me parece correcto Venga, vamos a plantar más eh, Ango, esta y esta Esta La que tiene 10 La que tiene 11 Venga Oh, qué guay y ya está, ya no puedo hacer nada más, ¿no? 45, 45, 45 y 60, ño, 60 El cayó termal nivel 3 45 nivel 2 45 el caído activo con un diseño de resort para que tus Pokémon disfruten haciendo ejercicio podrás invitar a un máximo de 6 Pokémon y el caído termal. Bueno, perfecto. Pues nada, lo vamos a ir dejando por aquí. Espero que les haya gustado el episodio. Pero, eh, si es así, denle like. Si todavía no estás suscrito, puedes suscribirse aquí abajo a la derecha. Pues nada, alola a todos. Adiós.